Eh, bueno, Ericsson Response es un programa eh, de la empresa, bueno, de Ericsson, que mm, inició ya hace unos años por iniciativa propia de los empleados. Había un, un interés de algún sector de los empleados que quería participar y ayudar cuando surge una situación de emergencia, como un terremoto o como, eh, bueno, estas cosas que ocurren en un huracán, eh, bueno, proporciona, ayudar a las agencias y a, y a las ONGs que trabajan en campo prestando ayuda y ayudando a la recuperación, pues mmm, instalando sistemas de comunicación que es lo que sabemos hacer nosotros. Entonces es una, inicia, una iniciativa de, emplea, de los empleados y de hecho es, su mayor propósito por parte de la empresa es la motivación de los empleados. Eh, el propósito, como os comento, es un poco dar soporte y ayuda a las organizaciones que trabajan en, en ayuda a emergencias y pues, aportando pues el conocimiento y la experiencia que tenemos nosotros como una empresa de comunicaciones. También un poco la idea es proporcionar a, nuestras, a nuestros partners, a nuestros socios y colaboradores pues ideas, soluciones que mejoren, que hagan esas comunicaciones pues más fiables, más rápidas de desplegar, más innovadoras. Eh, el programa no es comercial, no se cobra por ir a instalar, aunque es parte del de, de programa de responsabilidad corporativa de Ericsson, no es, es apolítico, no tiene ningún eh, interés político, y lo más importante es que nunca vamos solos, siempre vamos con algún colaborador a una agencia, siempre... El, el interés y las soluciones que proponemos es para dar infraestructura de comunicaciones a todas las agencias que trabajan en campo. O sea, realmente nosotros no hacemos nada, lo que queremos es ayudar a la gente que realmente ayuda a, dar, eh, a hacer mejor su trabajo y a ser más operativos. El gran, la gran base del programa son voluntarios. ¿Vale? Porque el programa es voluntario a la gente que trabaja en Ericsson. Actualmente existen más de 150 voluntarios en unos 35 países. Tenemos eh, formación específica todos los años respecto a los equipos que instalamos. Eh, hay mucha formación también en temas de seguridad. Cuando salimos a, normalmente a las situaciones de emergencia tienen un nivel de seguridad mediano alto. ¿Me oís? Perdón, que estoy. Bueno, pues... Bueno, como algunas cosas las voy a repetir, no os preocupéis que... Y bueno, tenemos formación, también participamos en formación con nuestros colaboradores, hacemos formación eh, con World Food Program. Vale. Y, y bueno, la formación, el perfil de los voluntarios que están en el programa no es solamente técnico. Hay, hay gente que pertenece a la parte de, de gestión, project manager, aparte parte de logística. Es principalmente técnico porque lo que hacemos normalmente es instalar, pero bueno, también damos un poco soporte en, en otros campos. ¿Cómo operamos? Pues cuando, cuando ocurre la situación de desastre, como el terremoto... Eh, pues esperamos la llamada de nuestro socio, si el socio evalúa las condiciones del desastre, ve su capacidad operativa y nos necesita, nos llama. En ese momento nosotros activamos digamos la llamada, nos coordinamos, vemos que gente está disponible, porque normalmente vamos pues mínimo tres semanas a campo. ¿Vale? Entonces, pues organizamos turnos, vemos que gente, normalmente nosotros tra trabajamos en proyectos normales, es muy, muchas veces muy difícil estar operativo y poder salir en dos días, que es eh, lo que necesitamos. Entonces, pues coordinamos entre todo el, el grupo de voluntarios, la disponibilidad y bueno, preparamos los equipos, normalmente los equipos ya los tenemos preinstalados, hace falta configuración mínima cuando llegamos allí e instalamos. Estos son los equipos que tenemos, las, los tipos de soluciones. Hay soluciones pues GSM móvil, eh, como los containers que hay a la izquierda. Hay soluciones WiFi para dar acceso eh, WiFi, wi Mini links para extender las comunicaciones. ¿Me oís por ahí? No, no mucho. Bueno, pues si queréis puedo... Lo siento... Puedo volver a empezar o repetir o me preguntáis, ¿vale? Bueno, como veis, eh, como os he comentado, no vamos nunca solos. Siempre vamos con algún socio. Estos son nuestros socios principales: eh, World Food Program, UNICEF. Aunque nuestra, las soluciones que nosotros desplegamos, eh, aunque las soluciones que desplegamos. Eh, el, el, el propósito es que la utilicen todas las ONGs que trabajan en campo, en realidad siempre vamos en primera mano de un socio que es el que nos proporciona la, la logística para, y el, el, el hosting para, para instalar los equipos. Eh, nuestra contribución al trabajo de, de, los, de los socios que trabajan en el... En el campo de, de ayudar en la emergencia es proporcionamos la tecnología, eh, recursos, los recursos humanos, los, los voluntarios que se despliegan para instalar, soluciones y, bueno, y el soporte para ayudar a, a la gente, ¿no? que realmente eso lo hacen las agencias que trabajan en, en campo. Eh, este es un mapa de, de las operaciones en campo que ha habido, el programa lleva unos 10 años operativo, hemos estado pues, en termos de Pakistán, en Haití, en, en Sudán del Sur, os voy a contar un poquito más de esta actividad porque justamente en este, en este proyecto eh, estuve yo involucrada. En el año pasado, a finales de 2011 y primeros de 2012, nos hicieron un llamamiento de, de World Food program porque en, en la zona norte de Sudán del Sur, había, estaban, había dos o tres áreas donde estaban creciendo, creciendo de forma brutal la cantidad de desplazados de gente que venía de Sudán, que estaban, el gobierno de Sudán estaba bombardeando el sur y había un montón de gente de desplazados. Era enero, se acercaba la temporada de lluvias, y o desplegábamos, ya había bastantes ONGs trabajando, eh, estaba la agencia de refugiados, de, de ACNUR, y bastantes ONGs proporcionando ayuda, se, aven, se adecinaba la temporada de lluvias y, y en pocos meses no, no íbamos a poder desplazarnos a la zona, entonces nos hicieron el llamamiento y nos fuimos para allá. Eh, bueno, a desplegó 10 voluntarios. Lo que hicimos fue instalar cuatro cibercafés. Eh, lo que hacíamos es dar acceso a eh, Internet a las agencias que estaban allí trabajando. Y todavía estamos dando soporte a ese sistema que se ha quedado instalando, instalado allí. Y ha sido utilizado de momento por unas 230 ONGs. ...y 3.153 abonados... Eh, ...la verdad es que no os podéis imaginar... Lo, lo, ...lo bonito que es... ...o realmente la experiencia de llegar allí... ...yo fui a instalar a uno de los sitios así remoto... ...cuando llegamos... ...y bueno, allí había mucha gente trabajando... ...que no tenía ningún medio de comunicación... ...no había, no había infraestructura móvil y, de hecho, por las noches, para poder comunicarse con, con Yuva, con la capital o con las agencias centrales, tenían que hacer ahí una cola de una hora para usar un Vigan que le daba 56 kilobits por segundo, vamos, algo ridículo. El primer día que llegamos, instalamos, por la noche era increíble ver a toda la gente uy, en sus... en sus tiendas de campaña con las luces, con las linternas ahí, llamando a casa, utilizando Skype, comunicándose con sus familias. Llevaban un mes trabajando allí sin ninguna infraestructura. Bueno, para terminar, y como no me habéis oído mucho, os dejo aquí un montón de, de links interesantes de Erison, de la parte corporativa, que sepáis que Erison no solo tiene este programa, tiene otros programas el Ericsson Technology for Good, eh, donde realmente eh, aporta comunicaciones, sistemas de comunicaciones en programas de desarrollo para, en, en África, para, para tema de educación, sanidad, o sea que yo está bastante involucrado. Como tema de innovación también me gustaría un poco comentar que, bueno, yo creo que aquí hay varias ideas innovadoras, ¿no? Cómo se despliega un programa de este tipo con voluntarios. Pero una idea innovadora es... Eh, Ahí uno de los, de los voluntarios eh, ha desarrollado una aplicación móvil, la podéis aquí ver en Refugee Connection, si me funciona el link. Y, bueno, es una aplicación móvil con, con, con una base de datos central que lo que hace es ayudar a encontrarse familias cuando, eh, vamos, cuando la gente se, se desplaza, se separa de las familias, bueno, facilita el encuentro eh, de las familias. Bueno, nada más. Siento lo del sonido, perdona.